A pesar de la oposición de residentes en el sector Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís a la reapertura de la envasadora de gas, los propietarios han hecho caso omiso y es visible la venta de gas desde ayer lunes. Nosotros siempre nos fijado una oposición que se plantea, no puede abrir ahí y si abren ellos se van a tener la consecuencia. Nosotros como eh, dirigentes comunitario y el colectivo que asumió... Eh, esa problemática, nosotros siempre nos vamos a mantener firmes de que esa planta ahí no va a abrir. Y si abren, tendrán problemas con los comunitarios. Bueno, pues. ¿Qué harán los Bueno, nosotros no ha agotado todos los recursos legales que hay. Si las autoridades le dan permiso a ellos para abrir, entonces nosotros, como grupo y organizaciones populares, tomaremos cartas en el asunto. Recordamos que las posiciones encontradas han estado en la palestra pública. Se ha hablado hasta del pago de soborno para la aprobación unánime de dicha embajadora. Pese a la advertencia de los movimientos sociales de este sector, la embajadora de gas continúa en plan de reapertura. Advierten los movimientos, se mantendrán en plan de lucha. Para NTN, reportó Joanny Pablo.